En el caso de los pequeñitos, ah, he escuchado ahí. muchísimo sí. las visitas que hay al pediatra, de que muchos niños son alérgicos a la lactosa. tiene pasado con tus hijas? Sí, también. <risa> Incluso yo también un poquito. ¿ah? También, sí, He tenido alguna complicación. Así que vamos no, pues, a hablar con la doctora Katherine Cántaro, nutricionista, para que nos pueda dar las recomendaciones, como siempre, de forma didáctica. Bienvenida. Katherine. Gracias. Coméntenos, por favor. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Gracias sí, por el aniversario Gracias. y continuamos. Hay que entender que no es una... Eh, e, es, es una intolerancia, mm -hmm. es importante señalarlo porque cuando hablamos de una intolerancia es porque la lactasa yeah. no se está produciendo bien, que es la enzima mm -hmm. que nos ayuda a, a partir la lactosa que tiene la leche mm -hmm. y por eso nos cae mal. Y llega la lactosa enterita al intestino y pues genera gases, flatulencias, mm -hmm. en donde pues tenemos cada vez más casos. Es importante mencionar que uh, las opciones de leches vegetales en realidad no es leche, se llama bebida vegetal ah. porque leche... Leche sale de todo mamífero. Ah, sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego hay que ver que hay opciones que son más nutricionales que otras. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, ya, tómate la leche de coco que te va a reemplazar. Y en realidad no nos da los mismos nutrientes. Ah. Así que vamos a ir por orden de nutrientes. De nutrientes. Sí. De nutrientes. Sí. La masa de ¿Cuál, ¿Cuál es la que más podría reemplazar la leche Ajá. de vaca? ¿Qué tiene la leche de vaca? Pues va a tener proteínas, carbohidratos, vitamina D y calcio. Uh -huh. Entonces, la que más se asemeja en composición nutricional es la leche de soya, La bebida vegetal de soya. Ajá. Esa es la que más se va Esa a aparecer, acá, es la mírame. primera. Uh -huh. Y si se dan cuenta, también la textura es muy parecida y termina siendo bastante más eh, en cuanto a sabor, bien, a textura. ¿no? Y, es, sí. y, y puede realmente El ser un buen reemplazo. También. Ojo okay. que no tiene la misma cantidad de calcio, pero en general la cantidad de proteínas y de carbohidratos ah. es la misma, uh -huh. es la mejor opción. La ¿Y de cómo soya? se pide? Le Como le leche de soya, ah, pero sí hay que tener okay. cuidado también los añadidos, porque a veces sí oh. la endulzan, y mm. le ponen algunos olcorantes o a sí. veces azúcares, entonces mejor hay que cuidar así nomás, la, así nomás tal natural, cual. Ajá. Okay. Luego, la siguiente, hablando de carga nutricional, vendría a ser la bebida de avena o la ah, leche de avena. Claro. ¿Por qué? Porque este... ESTA TAMBIÉN VA A TENER UNA BUENA CANTIDAD DE CARBOHIDRATOS, PERO ACÁ VA A TENER UN POQUITO MÁS DE MAGNESIO Y FIBRA, ASÍ uh -huh. QUE A UNA PERSONA ESTREÑIDA PUEDE SER UNA BUENA OPCIÓN. Wow, perfecto. PERFECTO, ENTONCES. Y AHORA NOS VAMOS A DOS BEBIDAS VEGETALES QUE SE USAN MUCHO, QUE ES LA LECHE DE COCO Y LA LECHE de almendras sí, sí. estas el tema con estas es que son buenas para las, los adultos. ¿Por qué? Porque en realidad tiene pocas calorías, eh, es muy buena como para agregarlo a la dieta. Pero si hablamos de niños, yo no lo, o no sea, lo recomiendo. No, no porque en realidad la carga nutricional es muy baja, la cantidad de proteínas es baja. Sí, por ahí tiene un poco de magnesio, vitaminas de A, eh, okay. o sea, tiene vitaminas, pero al final la carga nutricional que es lo que necesitamos para nuestros niños. Y esta es la, men, es esta la, es me mejor, la primera. Entonces. Esta vendría a ser la mejor, para sí, los niños. obviamente, para una persona que quiere cuidar la línea, pues. O sea, Ahí sí, eh, o sea, es una buena opción, pero no tomarlo tanto más. En cambio estas de acá equivalen como dos de estas, equivalen dos vasos de este, equivalen una de ESTAS. Ah, mira. En cuanto a energía, ojo. Igual hay que recordar que si no vamos por las medidas vegetales no me gustan, tenemos que ver fuentes que sí tienen calcio, fuente vegetal. La chía, la linaza, remojadas y MOLINAS son muy buenas opciones. Luego irnos con los frutos secos, o sea ya en sí las nueces, las pecanas, las almendras también son buenas fuentes de calcio. El brócoli, la espinaca, entonces ...que nuestra alimentación no solo se base en cubrir calcio con la leche o el queso, sino en general con también las verduras y, lo, y frutos secos y semillas que tienen la alimento. Y por la ejemplo, si ¿no? ¿sí? hay personas que de repente no les gusta mucho este tema de eh, coco uh -huh. o de almendra, ¿qué opciones le recomiendas respecto a las semillas? No, eh, La chía la y la chía linaza, o... pero recordar que tienen que ser remojadas uh -huh. y luego licuadas, porque así vamos a absorber más lo que está dentro de la cáscara. Si la comes de frente, porque pues está bien de moda comerla echarle sí. la chía a la vez ¿no? No estás absorbiendo lo que está dentro de la semilla. Ah, Así que si queremos este cumplir todos los nutrientes que está dentro de la semilla hay que remojarla, luego molerla o licuarla y lo podemos mezclar con es fruta y Es que esos tips necesitamos saberlo porque ah, no claro, todo el mundo lo sabe. Otro más, por favor. Abre, otro más por favor. Es, es dice que le cae un poco mal, ¿no? La leche, la lactosa. Sí. Entonces, la primera que nos has manifestado estaría genial. La, la leche la de soya o oh, la bebida de soya sería la más parecida. Esta también la he probado, ¿eh? pero no sabía, por ejemplo, que no tenía tanta es que carga Que en realidad no tiene eso. tanta carga nutricional. Tenía es que haber, rica, haber llegado antes, doctor. Es rico, Kier. pero al final sería para un adulto. Ajá. Pero, por ejemplo, a un adulto mayor que le DICE no, tómese la leche de coco y la de avena, y en realidad sí. no hay nutrientes no hay para bien. conservar la musculatura. Ay, en el tema marquetero, estas esta están súper de moda, ¿no sí. sabes? Sí. la rompen. Sí. Y para una persona que, que le falta peso, le falta músculo, en realidad vámonos más con la leche de soya. De soya. Muy Perfecto. Bien. Perfecto. Per como siempre sí. nos das la explicación. Contundente. Clara. Muy bien. Gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Pero luego de saber cómo alimentarnos bien, cómo tener todos los nutrientes que necesitamos, por ejemplo, para tener energía, vamos a ir para Y acá estábamos tomando leche. Exacto. Correcto, pero hay una canción, hay una canción que se llama Toma que Toma, ¿sabías ah, o no? Te veo, te veo. Por Ven por acá. ¿por vamos a tomar también, pero con JP, Chamaco. JP Chamaco. está en todas, ¿ah? ¿Ha visto? Maestro.